Irlanda sigue votando con boletas de papel. Los métodos de votación electrónica tienen más de 40 años de desarrollo en el mundo. Las primeras patentes de voto electrónico en los Estados Unidos fueron presentadas en 1972. Sí, hace 45 años. Durante este tiempo, muchos países, entre los más desarrollados tecnológicamente en el mundo, han probado distintas formas de votar usando computadoras. ¿Cuál es la realidad hoy? Que los únicos tres países que votan exclusivamente usando computadoras son India, Brasil y Venezuela. La India, que arrestó al único investigador independiente que auditó su sistema. Brasil cuyo sistema fue destrozado por las auditorías independientes y Venezuela, que jamás permitió que se hiciera una. Hay dos países que todavía utilizan parcialmente sistemas informáticos para votar. Uno es Bélgica, que llegó a implementarlos en todo su territorio y que ha tenido considerables problemas que han llevado a que la región valona, con un tercio de la población, volviera al sistema de boleta única de papel. El otro son los Estados Unidos, que progresivamente se alejan de los sistemas electrónicos que en la última elección se usaron en un 35% de los condados del país y que incluye un largo historial de errores con los problemas que todos hemos escuchado recientemente en las noticias. Aunque en varios países de Sudamérica avanza la idea de votar usando computadoras, la realidad es que el mundo se aleja, al menos por ahora, de ella.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 originado en Australia en 1856, es el sistema adoptado incluso por aquellos países como Holanda, Alemania y Noruega que, habiendo probado sistemas de votación electrónica, los abandonaron. Se trata de una grilla de papel en la que aparece toda la oferta electoral y los cargos electivos y se vota haciendo marcas en las opciones deseadas. Hay muchas variantes desde las boletas enormes usadas en Holanda y en Australia hasta los múltiples diseños usados en la mayoría de los condados de los Estados Unidos pasando por las boletas separadas por categoría usadas en Italia y en la provincia argentina de Santa Fe la boleta única de papel elimina el robo de boletas del cuarto oscuro ya que el votante la retira de la mesa de votación también puede evitarse el voto cadena implementando un sistema de sellado o con un troquel similar al de la boleta única electrónica. En países como Corea del Sur, las marcas se realizan con un sello y tinta especiales para dificultar su posterior adulteración. El escrutinio también se simplifica por no haber sobres y boletas partidarias. Esto hace más ordenado el proceso, pudiendo evitarse que los fiscales manipulen las boletas. E incluso pueden utilizarse sistemas de lectura de marcas, como los usados en gran parte de los Estados Unidos o como el prototipo desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba. En Santa Fe se está trabajando en una aplicación para tablets que permitirá asistir al escrutinio y generar las actas de mesa. Hay muchas opciones y detalles, pero la boleta única de papel se ha mostrado hasta hoy como el elemento de votación más confiable y seguro. La boleta única de papel permite usar sistemas informáticos de asistencia al escrutinio. Estos no solo agilizan el conteo y evitan errores, sino que permiten obtener actas de mesa limpias, impresas con números claros y consistentes. Desde el comienzo del acto eleccionario hasta la finalización del escrutinio de mesa, el control está en manos de los ciudadanos, votantes y presidentes de mesa. Pero, ¿qué sucede desde el momento del envío de los datos desde el centro de votación hasta que los ciudadanos volvemos a tomar contacto con ellos. Eh, se está a, empezando a habilitar, en pocos minutos va a estar en internet. ¿Por qué esa espera de horas para ver los datos transmitidos? No hay demora, lo que hay es una espera de datos consistentes. La tecnología informática hoy permite que los resultados puedan ser vistos por todos en el momento exacto en que llegan al centro de cómputos. De esa forma, cualquier ciudadano puede ver, por ejemplo, el acta de su mesa al mismo tiempo que el ministro del interior o el juez electoral. ¿Y si el acta tiene errores? Pues el ciudadano verá también los errores y podrá ver luego cómo fueron corregidos. Sin demoras, sin conos de sombra, donde nadie sabe qué pasa con los datos o quién puede manipularlos. Y no basta un sitio web bonito. Los datos deben estar disponibles según una interfaz de programación previamente definida y publicada, de manera que cualquiera con los conocimientos necesarios pueda desarrollar software que los tome, los totalice o los analice a su antojo. Imaginen a miles de personas usando programas distintos, hurgando en las actas buscando algún tipo de anomalía o error. ¿Pueden generarse falsos rumores? La inmediatez y la masividad harían que quedaran desvirtuados rápidamente. Por otra parte, los partidos políticos podrían individualizar las mesas con problemas de forma rápida y con evidencia para solicitar luego su revisión en el escrutinio definitivo. La informática hoy permite que los ciudadanos también fiscalicemos el escrutinio provisorio. En un sistema de elección verdaderamente republicano, todo el control que puede estar en nuestras manos debe estarlo.